Gracias a Dios por esto Gracias Marta por compartir esto En esta tarde le damos la bienvenida A las redes de internet, youtube, redes sociales el Live stream y nos da mucho gusto por llevar a millones de hogares Gracias a la tecnología del siglo XXI Con estas conferencias de la Biblia Y especialmente con esta serie Yo se los digo con todo mi corazón Siento en mi alma que de la palabra de Dios 40 años gracias a Dios y esta serie la invasión de los ángeles caídos es una de las series más eh, profundas, más eh, extraordinarias y donde están saliendo a relucir muchísimos misterios que han habido en el mundo de hace siglos como quién construyó las pirámides de Egipto las de Machu Picchu en Perú los monumentos de Stonehenge, las pirámides de Quetzalcóatl y de Chichen Itzá, aquí en Yucatán. En fin, ¿verdad? Todos estos misterios que el mundo científico no puede explicar. Está Dios sacando a la luz esas cosas escondidas para que mientras más nos acerquemos al final y a la consumación de la historia humana, más luz tengamos nosotros y podamos entender que nosotros no tenemos por qué vivir confundidos ni en tinieblas y comenzar a compartir esta información, este conocimiento extraordinario que es más moderno que el periódico de Mañana en la Mañana y que la ciencia, la información que contiene las Sagradas Escrituras para debatir argumentos y todo al que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribar ideologías, filosofías. Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Así que yo les animo verdad, y les invito a que consigan estas conferencias. Esta es la quinta o la sexta más o menos. Y esta se titula Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios. En los últimos años eh, muchos investigadores del fenómeno OVNI. O sea los objetos voladores no identificados han trazado paralelos entre la naturaleza de los ángeles caídos y los ocupantes de los famosos ovnis o los tripulantes de estas supuestas naves que se cree que son de origen extraterrestre. Entre estos investigadores se encuentra el más grande estudiante o estudioso del fenómeno ovni llamado Jacques Vallée con B chica y doble L, se escribe Valle. Y el otro es John Kill, con K W E y L, Jacques Vallet y John Kill. Son las dos autoridades más grandes ahorita en el mundo del estudio del fenómeno OVNI. Y para poder determinar si realmente estos supuestos tripulantes o extraterrestres forman parte de una dimensión de otro mundo, porque si tú sintonizas últimamente, sobre todo en el último año, Discovery Channel y History Channel, etcétera, etcétera, han sacado más de 25 o 30 programas acerca de los alienígenas, acerca de los extraterrestres. Y están involucrados diversos astrofísicos, geólogos, antropólogos, estudiosos. Que han ido a las pirámides de Egipto, han ido a las de Machu Picchu, han ido a Yucatán, han ido a Stonehenge en Inglaterra, han tratado de estudiar eh, los círculos concéntricos que están al norte del Mar de Galilea en Israel, que solo desde el avión se pueden ver, etcétera, etcétera. Y el 95% de estos estudiosos de estas construcciones megalíticas, ¿qué significa megalíticas? Que son piedras de más de 100 150 toneladas de peso entonces tú vas por ejemplo a Machu Picchu vas a ver las pirámides y vas a encontrar piedras de 100, 150 toneladas que fueron puestas una sobre la otra completamente llanas, cortadas como si fueran con mantequilla con un sistema impermeabilizante las, la pirámide sobre todo de Giza en, en Egipto que en más de 4.500 años nadie ha podido hacerle nada ni la erosión ni los vientos ni la humedad ni las lluvias ni nada las pirámides de o las estructuras de Machu Picchu en Perú, ¿verdad que son unas ruinas impresionantes montadas de sobre la otra en una colina, imagínense subir esas piedras de 100, 150 toneladas co cortadas como mantequilla hace mil años cuando estaban en la industria apenas de la agricultura y ordeñando a las gallinas y aprendiendo a cómo, ¿verdad?, se podía eh, levantar la fruta de la tierra. Entonces, una de las cosas en la que todos estos estudiosos han concluido es que todas estas construcciones megalíticas no son de origen humano. Imposible que los mayas sin telescopio, sin computadora y sin calculadora hayan calculado el año de 365 días, segundos y minutos, el, el, el ciclo lunar la composición astronómica en el cielo, de las estrellas y de los signos del zodíaco y de todos estos fenómenos que van más allá de la capacidad humana, sobre todo con tantos siglos de anticipación, poder haber concluido y más que eso, que lo que se construyó en Inglaterra, lo que se construyó en Egipto, lo que se construyó en Perú, todas estas construcciones están unificadas porque tienen el mismo peso la mayoría de las mismas piedras, casi todas en forma piramidal y casi todas cortadas exactamente como si hubieran usado una sierra de diamante que de acuerdo a los expertos del siglo XXI, ni siquiera una sierra de punta de diamante te puede cortar tan exactamente como las piedras de la pirámide de Egipto donde ni una hoja de papel cabe. Entonces, el mundo sigue, ahora sí, verdad, que en, en ascuas, o que, bueno, lo único que sabemos, y entonces, es este, programas de Discovery Channel y History Channel, que los he ido observando poco a poco, todos han concluido, pues, hemos sido visitados por extraterrestres. De alguna forma, extraterrestres bajaron aquí al mundo, y esta, este conocimiento lo comunicaron a los seres humanos. Entonces, ellos hasta ahí llegan y ahora con este fenómeno ovni pues ellos lo confirman verdad que realmente no somos los únicos habitantes en el universo que vivimos que tiene que haber otras galaxias ocupadas por otro tipo de eh, personajes o de entidades espirituales y la biblia es el único libro que nos abre las páginas y nos revela el mundo real espiritual que existe y que trasciende la capacidad humana o de la investigación científica porque no se puede penetrar con instrumentos científicos al mundo de lo invisible y que la Biblia nos lo revela para que nosotros sepamos que efectivamente no somos las únicas criaturas del universo, espirituales del bien y del mal. Las entidades espirituales del bien son los ángeles, las dos terceras partes de los ángeles, que cuando Lucifer, un querubín, Ezequiel capítulo 28, describe toda la historia del querubín Lucifer. Este Lucifer, este querubín se rebeló en contra de Dios, se quiso independizar de Dios, se quiso completamente autodeterminar por él mismo, demandar su autonomía y arrastró, dice Apocalipsis capítulo 12, la tercera parte de los ángeles entonces tenemos un universo poblado por un lado de ángeles al servicio de dios y que dios los manda hebreos capítulo 1 a nosotros el salmo 91 para que nosotros seamos cuidados y protegidos y los ángeles caídos que visitaron el mundo que estuvieron en este planeta antes de nosotros, porque el planeta Tierra no tiene 6.000 años de historia. Esa es aproximadamente la historia que se deduce del ser humano, pero el planeta Tierra tiene 12 o 15 mínimo millones de años. Es mucho más antigua de lo que se ha podido calcular. Y esto usando el carbono 14, la radioactividad y el potasio argón. Que de los 96 métodos científicos que existen, son los tres métodos más aproximados para la medición de la antigüedad del planeta Tierra. Muy bien, entonces vemos que en la Biblia estamos estudiando y vamos a entrar en, en, en toda esta serie que hemos desarrollado hace... Eh, un, ve, media hora que comenzó el segundo servicio compartí bastante acerca de los ángeles caídos en Génesis 6 cómo se mezclaron con las mujeres humanas cómo produjeron monstruos gigantes de 4 o 5 metros de estatura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies la Biblia da testimonio de eso los griegos, los babilonios los musulmanes, los persas los, los egipcios, los sumerios todas las civilizaciones hablan de gigantes que poblaron la tierra los griegos le llamaban los titanes, este conocimiento que desde la antigüedad se conocía, pero que se está volviendo a desenterrar, porque les parece misterioso que no haya la ciencia, no pueda explicar todas estas cosas y la Biblia nos comienza a abrir esta información para que nosotros podamos contestarle al mundo. Y dar a, Usted no se imagina, desde que comencé esta serie, me han llevado invitaciones de correos y todo, de programas de radio, y que esta cita queremos saber que nos explique usted, etc. Porque la gente está preguntando y no hay respuestas de nadie. Nadie da respuestas. Invitan a la persona que hay te encargo, parece que salieron del psiquiátrico. Se cree equivocadamente, en primer lugar, que los ángeles caídos y los demonios son. La misma entidad Sin embargo no es Verdad bíblicamente Los ángeles Caídos tienen capacidades De gobernar Dice Efesios 6.12 no tenemos lucha Contra sangre y carne sino contra Potestades, principados Gobernadores y Huestes espirituales De maldad Los principados Y los gobernadores son Los ángeles caídos y las huestes espirituales, o sea, los soldados rasos son los demonios. Y vamos a ver a través de este estudio rápido, si nos alcanza el tiempo, ver esta grande diferencia. Muy bien, los ángeles caídos. Vimos ya pues que la rebelión cósmica comenzó en Ezequiel 28, que nos describe la rebelión de un ángel llamado Lucifer o Luzbel. ¿Qué significa Lucifer? Significa el que porta la luz o el ángel o el, el, el del amanecer o de la mañana. La palabra diablo significa acusador y ese no es su nombre, ese es un título. Es como cuando te dicen, te presento al licenciado González. Ese no es su nombre, licenciado es un título. Él se llama Pedro González. El título es licenciado. El presidente de México, ese no es su nombre, es el título que tiene. Su presidente, su nombre es otra cosa. Entonces, el nombre de Satanás es Lucifer, Y la palabra diablo es un título que significa acusador. Y Satanás, Satán en el hebreo, significa el enemigo o el adversario de Dios. Entonces tenemos que comenzar a, a, a poder entender estos términos que son muy, muy in, in, in, in, interesantes. Muy bien, y la, y la palabra ángel, malak en el hebreo, angelus en el griego, significa mensajero. Los ángeles pues son mensajeros enviados de una dimensión co cósmica completamente diferente a las cuatro dimensiones en donde tú y yo vivimos en este planeta. Y estos ángeles son enviados del cielo a la tierra, para ministrar, ministraron a Jesucristo, ministraron a la Virgen María, ministraron a Cristo cuando murió, en la resurrección estuvieron con Cristo, en la ascensión estuvieron con Cristo, visitaron el Antiguo Testamento a Abraham, Abraham con, con Abraham comieron, pero los demonios no tienen cuerpos. Los ángeles pueden tener un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, tanto los buenos como los malos, pero los demonios no tiene cuerpo, como lo vamos a ver, perdieron su cuerpo tal vez en la otra vida y quedaron como alma. ahora sí que son las ánimas en penas de los callejones de Guadalajara, la llorona y llorona, y todas esas leyendas son precisamente leyendas demoníacas, porque no es la llorona la que está llorando, ni tampoco las almas en pena, no hay un solo espíritu humano ni el espíritu de Cuauhtémoc, ni el de tu tía, ni el de tu padrino que te bautizó, ni el de tu... Eh, fa... No hay nadie que tú puedas invocar en las sesiones de Mediums y te invocamos espíritu de fulano de tal. Porque las voces que vas a escuchar y la supuesta comunicación espiritual no es con Cuauhtémoc, ni con tu tío, ni con tu primo. Es con demonios. Que imitan perfectamente bien la... Voz de los difuntos Que conocían que hacía tu tía y tu tío Tu hijo o tu, o, o tu padrino Y esta es la razón Por la cual la Biblia Prohíbe estrictamente Comunicarse con los muertos Y cualquier ser humano que quiera Intentar tener comunicación con los muertos Está pisando los terrenos de Satanás Muy bien Veamos por ejemplo, que la palabra ángel, como ya dijimos, significa mensajero. La palabra demonio, daimón, en el griego, significa ser inteligente. Los demonios son criaturas espirituales sin cuerpo, que necesitan manifestarse en cuerpos humanos. El hecho que los demonios necesiten entrar al cuerpo de un puerco o de un perico o de un perro o de un gato o de un búho o de un ser tan grande que están experimentando estos demonios a nuestro alrededor y que solamente al entrar en el cuerpo de un ser humano descansan. Mientras no estén en un cuerpo de un animal o de un ser humano los demonios, ahora sí que como dice el dicho, andan vagando en pena. Buscando cuerpos, buscando personas que tengan las puertas abiertas. Como la puerta más grande para abrirle eh, eh, la entrada a un demonio, a la vida de un ser humano, es la pornografía. La puerta más grande del siglo XXI para que los demonios comiencen a atormentar tu vida a destruir tu matrimonio y a tus hijos es la pornografía porque la inmoralidad destruye la integridad y la mente del ser humano y comienzas a tener películas y fotografías en tu mente que es dificilísimo luchar por sacarlas de ahí y cuando comiences a querer orar van los demonios a pasarte el rollo de la pornografía y a pasarte estas cosas, cuando ves a una muchacha no, ya no la vas a poder ver con ojos de pureza, la vas a desnudar de los pies a la cabeza y vas a comenzar a desarrollar un patrón en tu vida que sin que te des cuenta puede carcomer la madera. Y esta es la razón por la cual el diablo ahora en el siglo XXI, desde los no, ochentas, noventas, yo me acuerdo todavía en los, en los años 60, 70, la verdad, la tapaban en los puestos de periódicos. No hombre, ahora ya es completamente donde tú quieras. Ya a las 10 de la mañana Viruto y Capulín están ahí con una chava. Es increíble ya las telenovelas, todo es sexo, todo es ya sin que se casen. Ya bueno, es impresionante la depravación del ser humano no es coincidencia, es que esta inmoralidad es lo que le abre la puerta a los demonios y la Biblia dice que el mundo se dirige a una época en la que tal vez ya la iglesia millones de demonios que van a comenzar a atormentar las mentes humanas y si algo desintegra al ser humano, el matrimonio a los gobiernos es la inmoralidad sexual. Por eso dice la Biblia, no cometerás inmoralidad, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Cuando el ángel a Gabriel se le apareció a María para anunciar el nacimiento de Jesús, María no se asustó. ¿Por qué no se asustó? Simplemente porque al verlo tenía apariencia humana. Entonces, estas entidades espirituales tienen la capacidad de vivir en un mundo que no los rige la ley de la gravitación ni la ley del electromagnetismo, ni las leyes nucleares, que son las tres poderes o las tres fuerzas con las que el universo en el que tú y yo vivimos estamos controlados. Y a través de estas leyes la ciencia puede existir. Si no hubiera leyes eh, constantes como la, la gravitación, el electromagnetismo, etcétera, etcétera, la ciencia no podría hacer mediciones. Entonces, gracias a estas leyes existe la ciencia. Los ángeles viven en una dimensión donde pueden entrar a nuestra dimensión y tomar una forma humana como la tuya, como la mía. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, que muchos han hospedado ángeles en su casa sin que se hayan dado cuenta. ¿De qué habla esto? Que todas las familias que son hospedadoras, todas las familias que aman la obra de Dios, todas las familias que abren estudios bíblicos en su casa, sin que se den cuenta algún día, van a ser visitados por ángeles, sin que se den cuenta ustedes. Nosotros hace muchos años tuve una experiencia en una, una hermana mía que vivía ella este, en México, en la colonia del Valle, y tenía estudios bíblicos. Y un día me estaba yo, yo comencé aquí en Ciudad Satélite a dar estudios bíblicos hace muchos años, en Valle Dorado y las Arboledas y toda esta zona de por acá. Y me dice mi hermana, oye, ven corriendo a mi casa porque hay un fenómeno muy interesante. ¿Qué es? Pues hay un niño que entró a la casa como de 10 o 12 años Y esto es, solo Dios sabe que lo que le estoy diciendo es verdad Hay un niño que entró como de 10 o 12 años Y estamos haciéndole preguntas Y nos contesta todas las preguntas de la Biblia Y a mí me parece, me dice mi hermana Me parece que, que esto es sobrenatural Esto es increíble Y proyecta una paz ese niño Y una seguridad en su vida, como no sabes Entonces yo, me voy puliendo, corriendo, ¿verdad? En aquel tiempo andaba en pura combi, pura ruta 100 y llegué a la colonia de en mi ruta 100, verdad por todo el periférico, ahí yo me bajé en Insurgentes, etcétera, etcétera. Y entré a la casa de mi hermana y entonces comencé a platicar con este niño y me comenzó a hacer pre preguntas, él a mí, que yo no sabía. Y yo le hacía preguntas que tenía yo dudas en aquel tiempo y entonces mi hermana y yo pasamos a la cocina, porque iba a cocinar no sé qué cosa para poder darle, y cuando salimos a la sala, este niño desapareció la banqueta desapareció como entró y supimos mi hermana y yo que había sido un ángel esto fue extraordinario nunca esa, ese este evento se me va a olvidar jamás pero es la forma como ellos se manifiestan en eh, Génesis 18 se aparecieron Abraham y se comieron con Abraham estos ángeles pueden comer como nosotros comida Quién sabe qué sistema tienen con cuerpos que son diferentes a los de nosotros pero mismo Jesucristo se acuerdan cuando Cristo resucitó, ¿eh, ¿qué les pidió, tacos de lengua, no verdad, comió miel y pescado Entonces el cuerpo de Cristo resucitado sin sangre, tampoco los ángeles tienen sangre Son cuerpos espirituales como dice 1 Corintios 15 del 35 en adelante Hay cuerpos espirituales, cuerpos de aves, cuerpos de peces y cuerpos de seres humanos son diferentes composiciones con diferentes órganos Con diferentes medios o hábitats Donde puedes tú desarrollarte Entonces los ángeles como Cristo cuando regresó, cuando regresó de la tumba Comió con los discípulos Comió miel y comió peces Y la Biblia dice Isaías 65 y Isaías 66 Que en el milenio vamos a seguir comiendo frutas y vegetales Ya no va a haber tacos de chorizo Ni tampoco longaniza Ni menos al pastor Qué lástima bueno, ahora bien, veamos en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 en el Nuevo Testamento, que cuando... ¿Quién eres el santo de Dios? Ellos inmediatamente en el mundo espiritual identifican a la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué lo conocen? Porque lo conocían desde antes. Que Jesús entró al vientre de María a tomar el cuerpo humano. Ya sabían, lo conocían desde antes, porque Jesús habita desde la eternidad. Yo te conozco, sabemos quién eres, el santo de Dios. Y Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces vean ustedes, el demonio derribándole, o sea, a la persona dentro de la cual estaba, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos estaban maravillados, hablaban nosotros diciendo ¿Qué palabras es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus mundos y salen? Los judíos en los tiempos de Jesús hace dos mil años Ya estaban conscientes del mundo enemigo espiritual en contra de ellos Y precisamente por su religiosidad Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano Y por la increíble religiosidad los demonios se meten en espíritu, en personas que se creen sumamente religiosas. Una vez estábamos aquí en el centro cívico, acuérdense que antes venía acá, estábamos aquí en, la, en el centro cívico, teníamos cantidad, miles de personas. Y una vez llegaron tres señoras, estaba yo con otro pastor y me dijeron que eran, eh, que eran eh, las tres, me dice, somos eh, pastores, somos profetizas. Ahí es de ahí, a ver, a ver, a ver cómo está la cosa, son profetizas y, y nos dijeron y tenemos todos los dones del Espíritu Santo, a Chihuahua dije yo, Dios mío santo verdad ahora sí que esto está muy muy bueno y queremos decirles que hemos sido enviados a esta iglesia para que queremos profetizar y ahorita le profetizamos, usted hermano será fulano de tal y aguas de río vivo y comenzaron tas, tas, tas y, y le dije muy bien gracias, ya le padre, le dije ya no tiene que decir ya no tiene que decir con, con tantas con tantas profecías, con mucho gusto la recibimos aquí en la iglesia, le dije pero los, le voy a decir que desde mañana ustedes van a comenzar a lavar los baños. Pero si somos profetas es que en esta iglesia le dije, en vida nueva no para el mundo no le damos una posición de autoridad a nadie si antes no comenzó desde abajo. Entonces no me importa de dónde vengan, pero lo que Dios busca no es los dones que ustedes tengan. Escuchen bien, sino el espíritu de servir a los demás. Y ahí es cuando descubres el valor de una persona espiritualmente. Una persona verdaderamente llena el Espíritu de Dios, nunca busca posiciones. Si Dios te las da, que Dios te las dé, pero no las buscan las personas que caminan cerca de Dios. Y son las personas más dispuestas y más disponibles a que tú les dices, lávame el carro, o el baño, o esto y el otro, y lo hacen. No importa que sean médicos, médicos. Ni que tengan tres doctorados, ni que sean el arquitecto, ni el que puso el techo de la iglesia. Son las personas más sencillas y más humildes. Porque si Cristo nuestro Señor se hincó a lavarnos los pies, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Como para jactar, si no esas, esas yo no lo hago. ¿Quién eres, hijo de piruletation? Dios nos libre de los pirruris. Dice en Lucas el mismo pasaje que estamos leyendo en el capítulo 6 de Lucas. Veamos algunos casos más para que nos adentremos en este mundo misterioso espiritual y tengamos más comprensión de, de qué estamos rodeados en el mundo y puedas proteger tu vida. En Lucas 6.18 Y los que habían sido atormentados. Atormentados De espíritus otra vez Inmundos eran sanados ¿Qué es la Meta principal De estas entidades Espirituales en nuestra Vida su principal Objetivo Es atormentarnos Con psicosis Con estrés Con temores Con depresiones Mientras más te sientes, ya no puedo, ya no puedo, alrededor hay un coro que dice alabío, alabao, alabim bomba Un cristiano que se da el lujo, no importa lo que estés atravesando Yo lo he atravesado, tú lo has atravesado, todos los hemos atravesado Yo particularmente, siempre le he dicho a mi esposa, yo soy una persona muy depresiva me, me deprime el mal, me deprime el mundo, me por cualquier cosa lloro, este, me siento siempre así, pero yo lo sé y he descubierto a través de los años que yo no puedo mantener esa depresión cinco horas, ni amanecer mañana como me sentí ahora, porque le abro la puerta al enemigo. La tristeza que, que, que se convierte, ya tienes tres o cuatro días triste, la depresión que ya tienes durante dos o tres días, eh, eh, el espíritu que sientes de nadie me quiere me, me, me, me, y, y comienza la autolástima Se te vienen como zancudos los demonios Para poder derribarnos Porque en esa condición Cuando ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Deprimido, ya, ya mejor me muero En ese momento estás completamente En un estado de incredulidad Se te olvida quién es el Shaddai el Todopoderoso se te olvida que dice que mañana en la, en la, en la noche viene el lloro y en la mañana la alegría Se te olvida que Dios es un Dios que dice no te dejaré ni te desampararé Y se te olvida que tenemos que sufrir y que tenemos que llorar Pero tú tienes que por la fe confiar en el Señor que hay un amanecer mejor mañana Lo mejor está por delante en nuestras vidas Por eso le dice Dios a Josué: Josué vas a entrar a Canán, va a haber gigantes, va a haber depresiones, va a haber desilusiones, va a haber traiciones, va a haber gente muy, gente muy cerca de ti que te van a traicionar, vamos a sufrir toda clase de decepciones del mundo porque es un mundo muy feo. Pero le dice Dios a Josué: tú esfuérzate y tú sé valiente. Esa es nuestra responsabilidad: esforzarnos y ser valientes. Yo me levanto de esto y comienzo a dar Padre el Señor. Tú eres mi Dios, mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército me rodee, Salmo 27, no tendré alguna. Tú me esconderás en el tabernáculo, en ti he confiado y has, has fortalecido con vigor mi alma. Oh Dios, me esforzaré ser valiente porque nunca me dejarás. Entonces te levantas y comienzas a confesar la palabra de Dios y comienzan así los demonios que estaban a tu alrededor. Dijote, alabío, alabado, ahí quédate, échale, échale, muere, muere, muere, muere, perdió la médica. Fuera y te sientes que te liberas. ¿Por qué? Porque usaste la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Santos de Dios, es una guerra espiritual en la que vivimos y tenemos que saber con quién peleamos. Tenemos que saber con quién estamos peleando. No es contra tu hermano ni contra tu esposo ni contra tu esposa ni contra tus hijos ni contra tu jefe de trabajo ni contra el gobierno. Son cuestas espirituales de maldad, principados. Que tratan de atormentarnos e impedir abortar La misión que Dios nos ha dado Y tenemos que ser fuertes Y tenemos que esforzarnos Y tú me puedes preguntar ¿Cómo puedo esforzar si no tengo fuerzas? Efesios 6.10 Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza Si tú pierdes contacto con este libro Si tú te dejas abandonar por la palabra de Dios tres días, dos días es suficiente dos, 48 horas es suficiente que tú no tengas contacto con este libro y no te sientas como con el alimento físico tengo mucha sed, tengo mucha hambre no ya hasta me duele la cabeza porque necesito comer algo si espiritualmente no te sientes como ese Brahma, el siervo por las corrientes de agua, Dios mío, tengo sed de ti. Si no hay esa pasión por ti, por la Biblia, estás enfermo espiritualmente. Porque lo que nos da la fuerza para no caer en una depresión obsesiva, en un estrés, en un temor, precisamente es esto. Esto es lo único que nos sostiene la palabra de Dios, es espíritu. Espíritu y es vida nuestra alma La tenemos que memorizar a Diario, yo me levanto a las 3, 4 de la mañana muchas veces en mi vida Y los salmos y Señor Gracias Padre el que habita tu a, a, Bajo el Elión, el Altísimo Morará bajo el Shaddai, tú me fortaleces Diría Jehová, Esperanza mía, Castillo Mío, mi fortaleza, me librarás Del lazo del cazador, cuando alguien me ponga Una red tú me sacarás y comienzas a Confesar y a confesar, ¿por qué? porque la memorizas pero si ustedes no memorizan la Biblia, cuando venga el ataque, pum, pum, pum, ¿Ni balas traes ahí. No tienes, no tienes la, los instrumentos de guerra para contestar, ¿Qué es la es la espada del espíritu. Viene alguien con espadazo, y tú, y lo único que la única arma ofensiva, la única arma ofensiva de la armadura de Dios en Efesios 6 es la Biblia. Es la palabra del espíritu. Y el escudo de la fe. Baja el escudo de la fe. Siéntate humillado, desilusionado. Eh. N, n, nadie me quiere, este y el otro, estoy amargado. Entonces no fue hipócritas. Sí, le como mucho y vienen las porras a la viva, a la va a lo más. Ah, si sí, cierto, es cierto, amén. ra Y te visitamos en el psiquiátrico el mes que entra. Lucas 8, otro caso, versículo 2, dice la Biblia, y algunas mujeres también a las mujeres se les meten. No, crean que no. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María que se llamaba Magdalena, de la que había salido de la Chulis, siete demonios. Siete demonios tenía una de las más grandes discípulas que estuvo al pie de la cruz. Todos los demás apóstoles se echaron a correr y quedó María y María Magdalena y la otra mujer al pie de la cruz sin miedo de los romanos. Y esta mujer, una de las mejores discípulas de Cristo, estaba endemoniada antes de conocer a Jesús con siete demonios. Imagínense de los que habían salido siete demonios. Versículo 26 del mismo capítulo y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la tierra opuesta a Galilea al llegar a la tierra vino su encuentro, este es uno de los más interesantes, vino su encuentro vean Cristo vamos a comenzar, esto es muy lindo Cristo no fue al endemoniado el endemoniado vino a encontrarse con Cristo aquí hay algo misterioso porque podríamos decir no ahí viene Cristo, ahí viene, no, no, él, el endemoniado viene, vino a buscar a Jesús. Vino a su encuentro un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ahí está la inmoralidad. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Casi siempre las personas ocupadas por demonios buscan aislarse de la gente, se recluyen. No quieren salir de su cuarto, no son sociables, no les gusta estar con la gente, buscan lugares desiertos y casi siempre hay mucha inmoralidad en sus vidas. Son características que son plenamente identificables en las personas que tienen demonios. Ahora no todos son así, pero la mayor parte de las personas así manifiestan. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí es al contrario. La santidad de una persona junto a una persona endemoniada. A ellos no les importa que uses una crucecita en el nombre de Jesús Salte. Ni agua bendita. No, mira, los demonios no los sacas con nada de eso. Los demonios salen cuando ellos sienten en la persona que los está liberando, que están ungidos con el Espíritu de Dios. Yo les contaba ayer que hace algún tiempo tuve una serie en la televisión con un con, con entrevistador que se llamaba Nino Canún. Mi esposa me acompañó en ese programa como de seis programas que hubo que se llamó Los Fantasmas. Invitaron a un rabino judío, invitaron a un brujo que me tocó junto a mí, invitaron a un budista, invitaron a un musulmán, invitaron como seis siete personas de todas las religiones y me invitaron a mí como cristiano. Y siempre, ahí tenemos el video, ¿verdad? Siempre que estaba el brujo con, con, conmigo, siempre que abría la Biblia y que comenzaba yo a hablar, ponía los ojos en blanco. Cuando hemos tratado con endemoniados, nosotros y al tratar de sacarlos, cuando se caen al suelo, los demonios siempre tuman al suelo a la persona para volverla inconsciente y no darle la oportunidad que conscientemente reciba a Cristo. Entonces lo primero que hay que hacer con un endemoniado verdad es tratar de que la persona pueda recordar la conciencia y cuando les abre los ojos hacia un endemoniado en el suelo y le haces así a, a, este, a, a la pupila, te das cuenta inmediatamente que está en blanco completamente el ojo. Es el signo más impresionante y característico de que esa persona tiene demonios. Te ponen así y ponen el ojo en blanco para aislar la conciencia del mundo consciente. Entonces, esta persona cada vez que yo leía la Biblia se ponía a sudar y ya al final del programa, cuando ya al segundo programa todos me echaron un montón. Esto fue verdad, pero se ve clásico. Se dieron cuenta que yo les decía la Biblia, la Biblia, la Biblia y cuando a ver, compara el Corán con la Biblia compara la Torah con la Biblia compara el libro del Mormón con la Biblia compara los libros que traes de brujería con la Biblia y comenzando a darse cuenta que no había ningún otro libro que ellos podían manejar o argumentar con la evidencia tan poderosa de la palabra de Dios y lo que ellos llaman fantasmas eran demonios pero esto es clásico en las personas sienten ellos la presencia de un cristiano, ellos saben se acuerdan en Hechos cuando Pablo oyó a una muchacha que iba caminando y diciendo a la muchacha A Pablo, estos Pablo, estos apóstoles son discípulos Y son hombres del Dios Altísimo Y cualquiera pudiera decir No, esa muchacha está haciendo una campaña de propaganda Gratis a los apóstoles Campaña de publicidad gratuita Y Pablo Discerniendo ese espíritu Porque son religiosos los demonios Como no se imaginan Y creemos que porque la persona Tiene apariencia es Santa Rita de casi Y San Clodomiro están bien enchamucados muchos de los que se creen muy religiosos Y Pablo se voltea, ¿verdad? Y lo reprende al espíritu Y en otro caso en Hechos Los hijos de, de Seba, ¿verdad? Que eran eh, personas que estaban tratando de liberar demonios Quisieron liberar a un endemoniado ¿Se acuerdan que le dijeron los demonios? A Pablo conocemos ¿Y ustedes quiénes son? Se les fueron encima Y casi, les, casi los matan y les quitan la ropa Los demonios ¿Saben quién tiene al Espíritu Santo Nunca se te olvide Y no trates De acercarte a una persona Endemoniada si tú no eres cristiano Te ir como en feria Porque puede haber transferencias Eso es otro tema, hay transferencias demoníacas Cuando te acercas a un endemoniado Y tienes temor, se te van encima Tú no puedes tener Temor ante el enemigo Pisaremos escorpiones y alacranes Y ninguna fuerza del enemigo no, no, no, Nos podrá vencer y ellos sienten ese impulso de valor que tú tienes Porque de, otro, de lo contrario se te vienen encima Un cristiano no llega, ahí está muy oscuro, no entra ese cuarto En la noche tengo miedo, se te vienen como zancudos Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor Sino de poder y dominio propio Cuídate cuando comienzas a decir Tengo miedo de los demonios, se te vienen como zancudos un cristiano está lleno de un espíritu que va mucho más allá y yo sé quién mora en mí y sé que es fiel para guardar el depósito en aquel día y esa es la seguridad que tenemos que tener vemos también aquí en, en, en Lucas capítulo 11 versículo 21 al 26 este último caso cuando el hombre fuerte armado Lucas 11 21 cuando el hombre fuerte, armado, vean el lenguaje que ahora usa el Espíritu Santo, guarda su palacio, lo compara con un castillo, en paz está lo que posee. O sea, un rey en un castillo con guaruras, ¿verdad? Está seguro. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora Cristo lo explica. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Por dónde anda? ¿Por Chapultepec? ¿Se va a Disney? Los espíritus demoníacos, inmundos, siempre buscan lugares sin agua. Desérticos ¿Dónde se encontró Jesús con Satanás? ¿En Xochimilco? Ni en una laguna En un lugar desértico Es por eso que hay una secta en México Que se llama Pare de Sufrir Que dice que pongas un vaso de agua Junto a tu cama Para que los demonios no te, se te metan en la noche O junto al radio Usando esto de que a ellos no les guste el agua Imagínense nada más que tonterías ¿No? Agarra el agua y se la toman y te la echan encima, hombre. Ay, Dios mío santo. Anda por lugares secos buscando qué cosa. O sea, son entidades espirituales que no tienen descanso. Qué tremenda maldición viven. Criaturas espirituales que. Si está, están. Esa es la maldición en la que cayeron en la vida pasada andan buscando descansar, buscando reposo y no hallándolo, dicen, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo le llaman al cuerpo humano? ¿Su casa? ¡Qué descarados! ¿Mi casa? ¿Cómo que tu casa? Sí, así le llaman ellos, su casa. Y cuando llega, la haya barrida y adornada, en este caso es una persona, como muchos de ustedes, que vienen a la iglesia el domingo, ay pues vamos a ver, santo, santo, santo, alabado sea tu nombre, ¿Quién quiere recibir a Cristo, entras y sales igual que como entraste hoy en la mañana, desorientado, confundido, sin Cristo, sin Dios, pero los demonios que ya están alrededor de tu casa y de tu vida, saben que estás viniendo a la iglesia y estás oyendo la palabra de Dios y de alguna forma la palabra te está limpiando y barriendo, pero no está ocupada, tiene que ocupar tu cuerpo el Espíritu Santo Para que no te estén molestando ya Entonces al llegar a tu casa Oye Chenchu ya fue a la iglesia Y oyó la palabra de Dios Y está a punto de recibir a Cristo ¡Ey! Comienza a gritar el demonio ¡Ey! Ese mi mis chipilicas y mis tuercas Vénganse corriendo conmigo Va versículo 26 Y toma otros siete espíritus peores una persona que viene a la iglesia y oye de Cristo y no quiere recibir al Señor y fue al desayuno ayer y así tiene seis meses un año, sabes una cosa la situación que tú estás viviendo no se compara como te vamos a ver en seis meses o en un año tiene que empeorar ¿por qué? porque has rechazado la palabra de Dios y se vuelve peor la situación. Si antes fumabas, vas a fumar dos cajetillas. Si antes veías pornografía, vas a aumentar la pornografía. Si antes eras homosexual, te vas a llegar al degeneramiento total y ahora ni siquiera los hombres te van a gustar, te vas a meter hasta con los animales. Y así aumenta, aumenta la maldad porque entran más fuertes los demonios a empeorar la situación de tu mente. Atormentarte, quitarte la paz. Y vas a tener dinero Y vas a ser presidente o gobernante Y vas a triunfar en los negocios Y cuando tengas todas esas cosas Te vas a sentir la criatura más miserable No vas a poder disfrutar a tu esposa Ni a tus hijos, ni a tus nietos Ni las vacaciones Porque Dios no está contigo No es lo que tienes Sino el don de Dios para disfrutar lo que tenemos Vienen siete peores Y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre Viene a ser peor que el primero Este es el peligro De rechazar a Jesús No hay más que dos cosas Que están delante de nosotros La puerta ancha Que conduce a la perdición Y la mayor parte de los seres humanos Entran por ella Y la, par, la puerta angosta Que es la puerta que conduce a la salvación Y pocos entran por ella Porque es estrecha y angosta la mayor parte del mundo va en la puerta ancha, los placeres, la vanidad, el gui-gui-gui, y fui a Francia. Y me compré un amigo de Mick ¿Y a qué club vas, eh? Y yo juego golf tres veces a la semana y me junto con puro Pirulation, eh. Y si tú en la mañana desayunas pozole, eres naco, eh. Ja <giro> ¿No es verdad? Ese es el mundo que vivimos, un mundo tan hueco y tan vacío y tan tonto. Y esta es la realidad que Dios nos quiere mostrar, que vivimos un mundo rodeados de espíritus que están buscando quitarte tu paz, divorciarte, atacar a tus hijos, atacar a tus nietos, atacar tus finanzas, atacar tu felicidad, tu paz, tu seguridad, tu esperanza. Por eso le dice Dios a Pablo a Timoteo, Timoteo, guarda el buen depósito que es la Biblia. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo donde... Tu compadre, jaja, te, nos van a querer sacar esto Y tu familia te van a querer sacar esto Y el día que alguno en este mundo Tu familia o tu compañera de trabajo O tus amigas o tus amigos Te desarmen y te dejes convencer, ay verdad que tú eres muy cristianito, no, no soy tan cristianito, bueno, soy, pero no soy tan fanático, ¿eh? no soy tan religioso, estoy comenzando, y comienzas a sacarle a tus amigos, para que no te rechacen, y para que no digan que eres diferente, si tú tienes ese espíritu, ten mucho cuidado, porque no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, sí y qué. soy hijo de Dios por la gracia de Dios, y los quiero ayudar a ustedes, porque se encuentran en tinieblas, y no importa la persecución, y lo que podamos sufrir, Bienaventurados sois porque el Espíritu Santo reposa sobre ustedes. Y nunca podremos saber nunca descubriremos a qué amo servimos hasta que enfrentamos las pruebas de la persecución. No es hasta que somos perseguidos por la familia o por los trabajos o por los amigos cuando si tú te mantienes incolumne, firme, sí y qué. Oye que tú no te emborraches con nosotros, así es Yo estaba como ustedes pero no soy diferente Oye que vamos con unas chamaconas que por aquí por allá Miren mi anillo, esto me dice que ya estoy fuera del mercado Que solo una mujer me pertenece y le quiero ser fiel Ay sí, ya, ya, ya, pues así como la ves es Me das lástima, tú dile, contéstale, me das lástima que tu esposa no te satisfaga Y que no tengas el valor de ser el marido de una sola mujer Y que tus hijos nunca crezcan ni sepan tampoco que mi padre era borracho, parrandero y jugador Porque se necesita para ser hombre, de acuerdo a la Biblia, demasiado valor Un valor que nos los da el Espíritu de Dios No quisieran muchos de ustedes en esta mañana invitar al Espíritu Santo a sus vidas para que experimenten el poder que sobrepasa el entendimiento humano Señor gracias por tu palabra en esta tarde Lámparas es a nuestros pies No hay otra luz más que la Biblia Que pueda alumbrar nuestro camino Porque en tu luz veremos la luz Diré yo a Jehová esperanza mía salvación mía, mi Dios en quien confiaré de quién he de temer Dios es la fortaleza de mi vida mi amparo y mi refugio en todas mis tribulaciones el que nos saca del pozo de la desesperación y nos dice no tengan miedo no temas yo soy tu Dios que te esfuerzo que te animo nunca te dejaré Nunca te desampararé, sé valiente. Esfuérzate, échale ganas a tu vida cristiana. No seas un tibio o una tibia nada más. De domingo en domingo y entre semana ni te acuerdas de mí, dice el Señor. Descúbreme las páginas de la Escritura, experimenta mi poder, el poder que he encerrado. Escondido en mi palabra, porque mis palabras son espíritu y son vida. Muchos de ustedes que nos ven en esta tarde a través de la televisión y de las redes sociales, no tienen a Jesucristo. Tu vida está vacía, cuídate. Cuida el vacío que hay en tu vida, porque la pregunta es, ¿quién lo va a ocupar? Y eso tú lo vas a decidir en esta tarde, si quieres invitar. A que ese vacío en tu vida No sea ocupado por el enemigo Sino por el Espíritu de Dios Y dile estas palabras Con todo tu corazón Señor te pido perdón Por mis pecados Creo que en esa cruz con tu sangre Pagaste por ellos Y te invito a mi vida En este instante Como mi Señor y mi Salvador Con el poder De tu Espíritu Santo Podré ser más que vencedor más que vencedora Y de aquí en adelante El bien y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida Y ahora tengo la seguridad Que aún después de la muerte Seguiré siendo Apacentado Apacentada por la verdad En el nombre de Jesús Amén Gracias a Dios por este libro Gracias a Dios Por este libro Ámalo, guárdalo Mételo aquí a tu cabecita, memoricen la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Los que gusten recibir esta bendición pastoral lo pueden hacer extendiendo su mano hacia acá. Bendecimos en esta tarde a todos ustedes que por primera vez han recibido esta preciosa semilla de la palabra de Dios, la cual germinará en tu corazón. Y dará fruto al ciento por uno. Y tú te convertirás en bendición para tu familia. Para tus amistades. Y en tu propio trabajo. Que Dios bendiga a tus padres. Porque dichoso el hombre y la mujer. Que honra a su padre y a su madre. Porque será de bendición. Y sus hijos y nietos serán bendecidos por Dios. Que Dios bendiga a los animales domésticos de tu casa. Que Dios bendiga tu trabajo, tu entrada y su salida. Y que Dios te dé un espíritu de poder y valor. Que nunca tengas temor de nada más que el temor de Jehová. Que podamos vivir de victoria en victoria. Y que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ponga sobre ti la paz en el nombre de Jesús. Amén.